por su brillante trabajo, al personal de seguridad, a los técnicos, a Canal 7, Canal 7, el canal de los peruanos que está transmitiendo en vivo y en directo todo lo que acontece. Señoras y señores, segunda delegación en concurso.